Esta sección nos ofrece hasta 20 tipos de efectos, pudiendo usar 10 de ellos al mismo tiempo. Como ejemplo, vamos a asignar un efecto de reverb a nuestro canal de guitarra solista. Para escoger el efecto, presionaremos el botón de FX y escogeremos el efecto que necesitemos. En este caso, vamos a escoger el efecto de delay SDD3000. Lo seleccionaremos apretando el botón rotatorio. Para escuchar el efecto subiremos el Fader de retorno de efectos y enviaremos la señal mediante el potenciómetro FX de cada canal. Podemos además editar o cambiar algunos parámetros de los efectos, como por ejemplo, en este caso, el tiempo de delay. Si queremos volver a usar este ajuste en otra canción o en otra mezcla, podemos dejarlo grabado en la memoria interna de la mesa. Para ello, presionaremos el botón Menú y escogeremos la opción Save as User Type. A continuación, escogeremos una de las posiciones de memoria de usuario vacías y la seleccionaremos para dejar grabado nuestro ajuste. Espero que os haya gustado.